Ahora sí. hola muy buenas chicos soy Max y más que mini estamos en este segundo partido de la Nations League este España República Checa en el estadio de la Rosaleda en Málaga y bueno pues vamos a retransmitirlo ahí están ya salen las dos selecciones tanto la de Luis Enrique como la de el, el entrenador checo y bueno pues vamos a a ver ahora el once las zagas que sale de España y bueno pues aquí está no vamos a ir el, los himnos No vamos a ir los signos por copyright Y ahora vamos a Es decir, sí que es verdad que, es que hay que esperar los signos Pues no se oyen por copyright Y bueno, pues Ahí estamos esperando los himnos Jugaremos de blanco, vale, chicos, me parece Y bueno, a ver qué tal nos va A ver si podemos ganar el domingo Este partido será el domingo Y será eso, pues, de las 9 menos cuarto, como siempre ahora ya sonaría el, el himno checo pero no va a sonar por copyright y bueno pues ahora seguimos ahí está ya termina ahí está con David Raya iba va a estar de portero estamos viendo el once de España ahora Tor eh, Paul Torres, Azilicueta Eric García y Carvajal van a estar ahí en las defensas luego en el med medio campo Marcos Llorente Coque y Busquets y luego en, en del delantero es Asensio va a ir Raúl de Tomás delantero y luego Marco Asensio y y, y, y eso y Y Dani Y Dani Olmo Eso es. Y ahora bueno pues vamos a ver el once Este 11 el 11 Checo con Bakik que va a jugar ahí de portero Luego en los defensas Holz Brebeck y Cima y, y luego Yanko Salidek Soudek y Maso Put de mediocampo y luego Holdeck y baraka delanteros y bueno, pues vamos a empezar ahí está, la tiene España va a sacar ahí el 9, va a sacar Raúl de Tomás, esa pelota se va a poner ahora el, el minuto en juego ahí está, ya se está poniendo y bueno vamos a empezar ahí, van a empezar ahí los minutos a correr, ya tiene España por medio de Carvajal la baja y a este carril derecho, aunque ya se la pasa rápidamente a Dani Olmo que tiene algunas dificultades, la va a volver a subir arriba, aunque Asensio ya la dirige casi, la cogen ellos a... Autores. Se la pasa a Carvajal otra vez. Y Carvajal la pasa hacia Raúl de Tomás otra vez. Ahí está. Ya la pasa ahí. A ver, la tenía perfecta. Era para Dani Olmo, pero no llegó, llegó el tiro a Ganko La le interceptó rápidamente. La tiene Olek. Ahora Salide. Cuidado ahí. Que Salide puede salir. Ya la tiene Hanco. Cuidado de ellos. Ya está en medio campo loce la tiene ahí, cuidado con loce que se va muy bien ahí, Cuchita, cuidado ahí, Cuchita, vale, cuidado que es difícil ahí, también muy escurridizos, son rivales muy difíciles, vale, menos mal ahí la teníamos ahí, Eric García, la, vamos a luchar cada balón, ahí está, nada, se le fue fuera, ahí Eric García se lanzamiento La tiene halls Ahora los tienen ellos en medio campo Otra vez ya están atravesando línea divisoria Y de medio campo Ya la tiene Raúl de Tomás Raúl de Tomás A ver ahí qué puedo hacer Perfecto ese chupar Asensio A ver Asensio tira Asensio Madre mía qué parada de Blasic Vaya parada Vaya parada de Blasic La ha sacado Asensio La tenía Asensio Buenísima la parada Ahí está chicos eh, nada, en, los, en estos 6 minutos que restan ahora mismo estamos en, el, en la primera parte, casi empezando el encuentro Ya la tiene <coughs> Llorente, aunque la va a dar lanzada atrás, se la pasa a Carvajal Y de Carvajal pues va a ir rápidamente hacia... no, sale, se ha equivocado Y va a ir hacia, hacia Coque, esa pelota, pues se ha equivocado, la tiene Brava, cuidado que salen ellos perfecta y muy bien El García la sube hacia arriba, a ver ahí Uf, iba hacia Sciencio pero lo interceptó cima, cuidado ellos con de que va muy bien ahí, están en medio campo. Oldeck, vale, la tiene coque, a ver coque ahí. Y de Tomás, la tiene a ver ahí Marcos Llorente, muy bien, ya la pasa, la pasaba hacia abajo, iba va a hacer un tacompo, se equivocó, la tiene salida cuidado ahí, aunque ya rápidamente la coge Coque. Creo que la envía hacia atrás, la envía hacia Barak ahora mismo, la envía hacia Eric García, Eric García y la tiene, la tiene Carvajal, la pasa Dani Olmo a ver ahí la tiene Raúl de Tomás, cuidado Raúl de Tomás, creo que meter fuera de juego pero eh, pudo evitarlo, por suerte la tiene como que a ver como que qué mano le ha sacado, un clásico otra vez, qué mano le ha sacado, como que, madre mía, vaya mano que ha puesto la tiene rule de Tomás a ver ahí Coque vale estaba en fuera de juego igualmente aunque la pilló... la cogió Blasic ahí muy fácil en el tiro era muy fácil porque se estaba metiendo coque fuera de juego la tiene ahí coque otra vez a ver coque nada otra vez a las manos de Blasic click hay que tener cuidado ahí es un portero bastante bueno Black click, Back -click. Pau Torres ya la baja Hacia Dani Olmo Eso es Que tiene Coque Pues Llorente A ver ahí La tiene Asensio Muy bien Asensio Ah, Le va a pasar A un de Tomás Pero le bloquearon Ahí la salida Ya salen ellos Cuidado contraataque Que son bastante <coughs> Bastante potentes La que tiene Yanko Cuidado que se mete en el área Yanko Cuidado oh, Menos mal ahí Que la pilló La cogió genial Seguimos ahí. La tiene Asensio. Hay Asensio. Perfecta, Asensio, esa pelota. Aunque la retrasa un poquito hacia ahí. O sea, Raúl de Tomás. O A sea, ver, Raúl de Tomás se puede meter ahí. Dani Olmo. Oh, madre mía, es qué parada. Ha sacado Blasi. Vaya mano que ha sacado. que la tienen ellos, Barak también, estamos ya en el minuto 19 chicos ya hemos avanzado bastante, pero todavía queda bastante en la primera parte, de momento el, el marcador no se mueve, 0 a 0 aquí, en la Rosaleda, aún no se ha movido este marcador la tiene ahí Asensio, va Asensio rápidamente hay que triangular muy bien ahí, a ver ahí Asensio, a ver Asensio buena buenísima ahí chicos, vaya paradón que ha hecho sido falta eso me parece creo que ha sido falta ¿eh? si sí. sí, ha sido fuera de juego vale perdón vale saca básica ahí ya holds. Ya, los, ya la tienen ellos ahí tiene hawks cuidado aquí muy bien ahí a ver qué tal autores la envían hacia adelante hacia Hacia Coque. Cuidado, Coque. Ahí se puede se podía liar. Se la podía quitar. Pero no. La tiene Raúl de Tomás. a Raúl de Tomás. ¿Qué pueden hacer Raúl de Tomás? Se revuelve ahí. Se, se va. Uff. La tenía buenísima. Y a ver ahí. Llorente. Bueno, nada. Ellos no van a cejar en su empeño. Van a buscar hasta... Hasta el último aliento esa victoria. Que les haga... Bueno, pues alzarse recordemos que estamos ah nos dije el partido el partido el partido de portugal españa se uno a uno me encantó sobre todo las la primera parte por la segunda nos quedamos ahí un poquito así pero bueno me gustó mucho el partido la segunda parte ya eso nos quedamos dormidos y la primera, pues bueno, dominamos porque sí que es verdad que Portugal estaba muy... A ver, cuidado, está Raúl de Tomás. A ver, Raúl de Tomás. La mano de Backlick que ha sacado a Raúl de Tomás. Vaya mano que ha sacado. Y bueno, eso como os decía, pues la primera parte es verdad que eh, dominamos mucho porque Portugal estaba muy desordenada. Y eso nos ayudó pero fue un partido un poquito raro la verdad quitando esa bueno pues esa parte que dominamos nosotros y bueno pues ahí nos ocurrió el gol es la segunda parte ya lo visteis el gol el de dani horta me parece que era el jugador a ver ahí la tiene coque madre mía qué tiro de coque chicos vaya tiro pues la tenía pues eso luego ya vimos el gol en el minuto 82 de Dani Horta chicos, un gol enorme. Justo el mismo que nos, que nos había, que habíamos hecho nosotros al contraataque, ¿no? Pero bueno, ahí tuvimos un, des, un despiste monumental de defensa. Y fue lo que nos tocó chicos, no hubo más. A ver ahora con República Checa el domingo qué tal. Esperemos que se haya analizado el partido que hicimos. Eh, haya correcciones y mejoras y bueno pues podamos hacer la primera victoria de la liga de naciones que aún no la hemos hecho ahora tiene coque cuida y coque vamos a ver coque se cae se va el suelo falta y de coque va a ser la primera falta de españa minuto casi 31 llegando al ecuador de esta primera parte es que tal le sale vamos a ver ¡Oh! ¿Qué parada! Sacó Blasic a Coque, vaya parada que ha sacado. Guau, wow, buenísima y ahí. ahí la estamos viendo. Muy buena chicos. Buenísima. Va a tirar otra vez Coque, ahí está. Segundo corner. Bueno, bueno aunque ya la tiene ahí llorente rápidamente. Si es el área cheque, Hay que tener cuidado ahora. A ver ahí. Nada, pues me han equivocado ahí. A ver. Busquet. Nada, ahí ha habido una falta, parece No, no la van a pitar, no la van a pitar Se salen ellos, Jorge, cuidado que va solo, Jorge Cuidado que no tiene defensa Vale, menos mal que tenía ahí, ahí García, No, Le da la pelota, cuidado ahí oh, Por pues menos mal, que el dios que estaba ahí justo a silicueta Va a hacer la cobertura Tienen ellos otra vez, cuidado aquí buenísima ahí, ya la tienen a ver ahí, la tiene Asensio otra vez Asensio, parece que Asensio está muy bien en el partido a ver qué tal, a ver si consigue hacer eso y dámonos el primer gol a ver ahí Ush, madre mía la que ha tenido Dani Olmo vaya tiro que ha tenido Dani Olmo ahí wow, está a punto chicos, a punto wow la mano que le saca a Blasic es enorme chicos, enorme Madre mía. Vale, va a tirar Coque ahí. Ahí ya casi el cuarto corner me parece que, que tira ya ahí. Vale, Llorente ahí está. Va a hacer el tiro Llorente desde fuera del área. A ver ahí. Nada, las manos de black, de Backlick otra vez. Nada, creo que dio en... Sí, en un jugador ahí. Sí, dio primero en un jugador checo. Y luego pues... Eh... Nada, hace el tiro Sergio Busquets me parece y da ya en clic Y ahora pues otro córner. El quinto ahora sí me parece ya. Ahí está. Nada, pues se le va. La tiene Paul Torres esa pelota. La saca ahí. La tiene ya por mediación de Carvajal ahí. La tiene ya ahí Busquets. Si intenta meter asensio pero intenta hacer la maopo no puede meterse <risa> intentar ir y ellos ahora salir desde su área la tienes saline sal saline, me parece me parece eso es yanko cuidado se van ellos holiger cuidado que se puede meter en el área eso es la basa otra vez yanko cuidado y <risa> Cuchita, cuida Cuchita Madre mía, menos mal que no le hemos dejado Porque se iba adentro Ese tiro iba adentro, chicos Madre mía, pues de los partidos De los grupos más difíciles Que nos ha tocado, chicos Y ya Suecia, ya Suiza, ni os digo wow Va a ser unos, va a ser Estos, este grupo va a pin, pin, Tiene la pinta de ser Muy, muy chungo la primera vez que veo que no meto ni un balón Chicos, a portería, es increíble Buah Qué paradón de River Raya hecha ahora, chicos Vaya paradón ¡Wow! Vale, ahí salimos, ahí está Hay nada, ahí nos equivocamos con, con Chita Que es muy buena ahí, cuidado aquí Dirige, es genial Vale, pero mal ahí La podemos, hemos podido sacar Busquet, La tiene Busquet. A ver ahí Asensio ahora que va solo A ver Asensio si puede hacer algo Se va a meter Aunque va Espera que se meta en el, Los chicos ahí en, en el área A ver Nada, fuera El tiro de Asensio Nos vamos a ir hasta el 2 de añadido Ya estamos en el minuto En el minuto 45 Casi acabando la segunda parte Y muy pocas ocasiones, la verdad la quitan mucho los checos hay que tener cuidado a ver ahí Uf, Qué buena ahí ¿eh? para ascensión que va a esperar, puede esperar, no espera Uf, madre mía la que ha tenido ascensión Podía haber hecho el primero para España Pero no, se le fue ligeramente Hacia la derecha esa, esa, Ese balón Madre mía Lo que nos está costando República Checa Chicos, 0-0 Bueno, pues yo como veo Que esto va a Ser difícil, voy a poner República Checa va, Los resultados van a ser República Checa 1 chicos España 1 Vale, y ya tenéis por aquí los botones y os podéis suscribir, si no lo habéis hecho. Ahora ya vamos a la segunda parte. Y bueno, pues vamos allá. La posesión la tenemos nosotros todo el rato. Tenemos un 57%, un 43%, así que vamos bien. Lo único es que, bueno, pues... Tenemos que sacar aquí... Tenemos que hacer una buena defensa con... Vamos a sacar a Torres y vamos a dejar a Olmo ahí un poco porque Olmo no está muy lúcido. Daniel Olmo ahora Dani Olmo no está en este partido muy lúcido, vas a hacer ahí el cambio a ver qué tal por Ferran Torres. Ferran Torres, vamos a ver qué tal diría, ahí la tiene ya Marcos de Oriente ya estamos esta segunda parte y súper emocionante en este segundo partido de, de esta Nación League, de esta Liga de Naciones. Y bueno, pues ahí va, la tiene Raúl de Tomás, se va a esperar ahí pues si no se metería en, en, en fuera de juego. Ya la tiene Marcos Llorente ahí, a ver, Marcos Llorente va a tirar de fuera del área. Oh. Nada, las manos de Backlick. no ha, podido, la, ha hecho una muy buena parada Marcos Llorente, ya la tiene Southend, van a sacar ellos. más Masopu por reacción de Barak, ahora en medio campo, ya se van acercando. Cuidado con Cuchita que es muy bueno, cuidado Cuchita Vale, pues ahí la pillamos nosotros A ver, ahí ¿Lo puedo hacer Marcos Llorente? A ver, va solo, va solo Marcos Llorente Marcos Llorente Uf, La mano es de clic Vaya mano que la saca Marcos Llorente clic Madre mía, estaba solo para hacer el primero Uf, Increíble <coughs> Sacar ahí, sí Sexto corner, nada, la envió fuera, la tiene otra de Marcos orente aunque se adelantó Cuchita, cuidado Cuchita, van hacia abajo ellos. Ahora es al revés, porque la segunda parte es al contrario, ellos tienen que ir para abajo y nosotros hacia arriba, y ya la tiene un mediación de coque, aunque ya la tiene ahí. Ahí Farran Torres, vamos a ver qué tal le va. ¡Wow! Y el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. De Ferran Torres el minuto 51, ahí está, el cambio tío afecto Y tenemos el primer gol de Ferran Torres España 1 República Checa 0 Ahí lo tenemos Golazos desde fuera casi no desde fuera incluso pasando por las piernas de un defensa checo que eso ya de vos es difícil, pues ahí está el, el primer gol de España. Minuto 52 de Ferran Torres. Seguimos ahí, ya la tienen ellos en el medio campo. Este minuto 52 ya de esta segunda parte ya, casi empezada, la tiene Holder. Cuidado, ellos en medio campo son muy buenos ahí. Que ya la tiene perfectamente, nos hacemos la tiene Raúl de Tomás, Marco Asensio, que se la deja... Marcos Llorente La tiene perfectamente otra vez Ferran Torres a ver ahí, Ferran Torres A ver ahí, nada le iba a dar Pero no, le tiraron al suelo, no pudo hacer nada A ver ahí, la tiene Torres Otra vez nada Va Torres la pelota todo el rato A ver ahí, la tiene más, más opuch, Cuidado más Opuch Sadilek Cuidado sa, Sadilek, que la tiene Sadilek Cuidado que se mete, cuidado ahí Perfecta y muy buena bueno, a ver, ahí la tiene Marcos, la tenía Ferran Torres, parecía, aunque ya aquí tiene por mediación de Hanco y es por este extremo izquierdo, aunque ya van bajando al medio campo. <coughs> tiene Barak, ahí Barak, muy bien, la tiene Asensio, aunque ya la recupera Raúl de Tomás, ahí si se puede ir ahora, Raúl de Tomás, para hacerlo Raúl de Tomás, a ver, Raúl de Tomás, nada, las manos de Backlick, otra pared de la cena Raúl de Tomás, a ver. Ya la tiene... Bueno... no Oputs... Más, opuch, más opuch, Ahí... La tiene... Ferran Torres está muy atento... Aunque se la... Sí, se la quitó ahí... Más put Muy buena esa pelota ahí... La tiene ahí ahora Ferran Torres... A ver si Ferran puede hacer algo... El segundo de Ferran... Vamos a ver... ¡Bah! ¡Qué mano la ha sacado! ¡Va a click a Ferran! ¡Madre mía! ¡Qué mano la ha sacado! El minuto 60... Para hacer el segundo Ferran... Ahí está la mano que se que ha sacado oh. muy bien ahí está la sustitución va a ser va a hacer un cambio va a salir blanco y entra peset peset ojo otro jugador muy bueno las filas checas y bueno bastante bueno pero ahí y el gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol por mediación de Sergio Busquet, Ahí la pilló Y es que fue justo en el saque Fue buenísimo el saque Estaba Busquet ahí en posición Y nada, fue meterla Así que España 2 República Checa 0 ha llegado otro cambio se va a Pravec y entra me parece que tienen que ser de las filas checas un perdón minutos 61 me ha metido Busquet, que ha entrado ahora lo pondrá entra pues no lo pone vale pues seguimos ahí cuida aquí salines que es muy bueno la intentamos bajar ahí la tiene llorente aunque ya la tiene asensio cuida asensio la tiene Raúl de Tomás, aunque se va encima. Cuidado ahí. Muy buena y se equivoca. La tiene Marcos Llorente, aunque ya la tiene sin Marcos Llorente. Otra vez eso es. A ver ahí el tiro. Uf, nada, las manos de Buckley perfectamente. 1.64 ya de esta segunda parte. Nosotros resolviendo el partido normal, como debería de ser. España 2, República Checa 0. Ya la tiene Coque por mediación de Oh, qué tiro ha hecho Coque y la... qué parada le ha hecho a clic otra vez así que va a ser otro córner ya casi el octavo va a sacar Coque ahí a ver ahí nada va afuera que ya la protege y Marcos Llorente perfectamente se la pasa Eric García me pasa otra vez Marcos Llorente Latina y Asensio se intenta meter por nada Interceptaron ellos la ticuchita Intentan salir del área Y le intenta coger vara Que hay en medio campo ¡Uf! que parada de vivir raya Madre mía, la que ha tenido ahora Y fuera de juego Si ha sido fuera de juego Y bueno, pues va a haber un cambio en España Se va a ir Pau Torres Y va a entrar Del Barça va a entrar Jordi Alba Vale, Vas a sacar David Ya la tiene Eric García Por mediación del virraya La tiene perfecta Coque La tiene perfecta Ferran Torres, a ver Ferran, puedo hacer otro Ferran, a ver Ferran. Y el gol, gol, gol, gol, gol, gol. Un gol. sí, golazo de Ferran Torres para poner a España 3. Y Tulica Checa 0, ahí está. Un minuto... Estamos viendo la repetición perfecta para hacer el tercero, ahí está. Muy bueno, aunque creo que la toca backlink, pero no puedo hacer nada y la voy a ver otra vez, el tiro de Ferran hacer el 3-0, ahí está Y bueno, pues el hombre del partido Casi, desde que salió Ahí está la jugada Y bueno, pues En el 70, casi la Llegando el ecuador de esta segunda parte España gana con mucho dominio Y con mucho gol Y bueno, pues eso es lo que tiene que hacer En cada uno de sus partidos Hacer bastante gol y dominio no Eso es lo que debe hacer Tiene aquí Gol de Tomás, cuidado aquí Oh, la buenísima de Raúl de Tomás Puede hacer el tiro ahí Pues nada, se le queda salida se, le, se la quita perfectamente en su área Ya se van ellos rápidamente En este, en este contraataque La tiene el cuidado, ya ingresado Nada, las manos de Backlick Nada, esa era muy rápida No llegaba ningún jugador ahí 173 Me se equivoca ahí la coge Linger Ahí Te busqué, aunque ya la tía. Raúl de Tomás Ahí se sí pone meterse a Raúl de Tomás A ver Raúl de Tomás para hacerlo el gol Raúl de Tomás, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Vamos ya Ahí está Para hacer el cuarto El cuarto gol España 4, República Checa 0 Ahí está, perfecto y bueno por fin mete ahí Raúl de Tomás el cuarto y bueno pues un golazo la verdad muy bien casi pues en el 75 ahí está Raúl de Tomás seguimos ahí <coughs> tiene más más output, cuidado ahí Tiene cuchita, cuidado que cuchita es buena ahí, que ya la cogen ellos, la tiene ahí, la tenía ahí creo Raúl de Tomás, aunque ya la tiene ellos por mediación de Cima Linger, Ahora mismo, cuidado aquí, la tiene Asensio, perfecta de de Raúl de Tomás, aunque ya la va a pasar rápidamente a coque, que va solo coque, puede hacer el quinto coque y el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, el quinto de coque, ahí está el minuto 77. Es la primera vez que mete Coque en este partido. El partido y el trayazo a la portería checa. Vaya trayazo que ha tirado Coque. Increíble el trayazo de Coque. <coughs> increíble, ese tiro de coca, ese trallazo que ha metido a la portería checa para poner a España el, el 5-0, ahí está y bueno, pues ya el, cogiendo a los checos ahí ya la última, llegando a la recta final de este partido con muchas, con un duelo muy muy brillante de esta selección y lo que se está viendo es maravilloso lo que se está viendo ahora <coughs> Ya tiene salite que ahora que ya la tiene rápidamente Di García, la, la, la vi hacia arriba, ya la tiene ahí por mediación de Asensio, la tenían que va a ser falta. Minuto 80 va a haber cambio ahí, se va a ir Asensio y va a salir Sarabia. está el cambio. Y bueno, a ver qué tal ahí. <coughs> ya la tiene Jordi Alba, por pues mediación de Jordi Alba. Marcos Llorente ya la envía hacia arriba, hacia Carvajal, aunque ya la tiene Ferran Torres, otra vez Ferran, ahí está, siendo el hombre del partido esta noche, a ver ahí, nada, se cae el suelo, nada, ya tiran al suelo, las manos de Blas, un minuto 82 ya de esta segunda parte, llegando casi al final, a los últimos instantes de esta final de este partido, la tiene Raúl de Tomás, Raúl de Tomás, a ver ahí, uoh, casi se elevaba y... A Va a clic esa pelota, vaya, tiro que ha tenido ahí Raúl de Tomás para hacer el sexto. Cuida ahí, la tiene Peset, cuida de ahí. Perfecto ahí, a ver aquí. Ya la baja hacia Coque me parecía que era, la tiene Jordi Albón que ya la tiene Busquet. Buenísima y de Raúl de Tomás a ver, Raúl de Tomás Voy a intentar esperar un poquito A ver ahí Raúl de Tomás la tiene wow, Se va al suelo Podría haber sido penalti perfectamente Pero no Siguen saliendo. Se queja mucho la gente Y es que parecía haber podía haber sido penalti perfectamente Yo creo Ferran Torres ahí está Y el gol, gol, gol, gol, gol De Ferran Torres ahí está el sexto 187 va con España con una clara diferencia, casi 6 casi 6 goles la tiene perfecto, ahí está que falla ahí <coughs> falla en Blackie porque se adelanta intenta pararla y mete ahí otra vez pues uno de los héroes Ferran Torres, ahí está muy bien, casi minuto 87 y ha hecho el triple He hecho triplete casi y bueno, pues le darán el balón por ser el hombre del partido ya la tiene ahí perfectamente otra vez Ferran vamos a meter Ferran, otra vez a ver Ferran ¡Oh! la mano de Baclick. vaya mano que ha sacado Backlick a Ferran vaya mano que ha sacado increíble que mano ha sacado wow. <risa> El noveno corner parece haber ahí. wow, fuera, se va fuera de la portería Checa ese tiro de Busquet. ya estamos casi en 90 bañas van a añadir esos 5 ahí de Prologa lo vaya la tiene Raúl de tomás cuidado a Raúl de tomás a ver ahí ¡Oh, madre el palo y ahí está el gol gol gol gol, gol de pablitos ahora va nada más salir uno de los primeros minutos ya, ya añadió para hacer el séptimo ahí está españa 7 república checa 0 estamos viendo el palo de Raúl de Tomás, vaya palo que ha sacado ahí en ese tiro. Muy perfecta y la <coughs> el gol de Pablito Sarabia, ahí está. Muy bien. es pues Casi Pablito Sarabia en el 90, no vamos a ir, nos quedan cuatro minutos de añadir nada más. de Ferrando otra vez ahí ferrando al menos de Black click, de Black clic otra vez ahí, ahí la envía hacia afuera aunque ya la sacan, la tiene por mediación de Busquets ah, qué pena, ahí se equivocó Busquets en ese pase la tiene Lingard, y aunque ya avanzan ellos a ver, Llorente nada, pues acabó España 7, República Checa 0, ahí está el partido y bueno pues ahí está el número de intentos, ahí se lleva a Ferran la pelota y bueno pues nosotros nos vemos el domingo, espero que os haya gustado, ya tenéis los botones por aquí, suscribiros, nos vemos, chao, hasta el domingo.